ellos vivían de las cosas del, de la tierra, necesitaban de los frutos del bosque, hacer la recolección en la costa del mar, entonces eran parte de la, de la naturaleza. Este es un lugar en una zona muy rica donde ellos podían eh, tranquilos este, alimentarse Tenían madera para, para el fuego durante el invierno. corre mucho guanaco. La sociedad civil no está de acuerdo con indios viviendo libremente en sus territorios y vagando, como dicen ellos, en, de un modo que se opone al progreso. Es decir, la, la conciencia de... Sí. ...de que era lo último... ...la de en sí. ha tenido, claro. Sí. Ahí está, esa. Ángela. Ay, Ángela, preciosa, sí. porque era grandota. Ella, te imaginas, fue sacada de acá. Ella participó en la ceremonia de Jaén en el año 1923...